Pelota, Raqueta, Raquita, llegó el momento de esa, de nuestra corresponsal. Nosotros le decimos hormiguita viajera porque se va por todos lados. Solo la detuvo la pandemia, pero después se nos fue a Francia, a Estados Unidos. O sea, a todos lados se fue Andrea Versalles, así que le damos la bienvenida en la tarde del magazine. Hola, andre ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Genial porque se escuchó, se vio, salió todo perfecto, ya está todo bajo control, con sí. gráfica nueva, con nueva temporada, venimos brillando. Todo, todo, ¿viste? ¿Te gustó la gráfica? Me encantó, gracias, me encantó, me encantó. Realmente un trabajo, Karina, espectacular. Bueno, acá yo te cuento que estoy con Arroba Joven, con Mateo, que está ahí eh, observando todo acá conmigo, y yo le decía, bueno, viste que en la previa uno no, no, no se ve, nosotras no nos vemos. Le digo, bueno, le pongo la gráfica y ahí viene la sonrisa. Hola, Mateo, ¿cómo estás? qué no gran si... programa. No, no, no te escucha, Mateo, te está saludando. Bueno. Ahí, ahí está, está al lado mío. Bueno, André, eh, tenemos muy movida la tarde de hoy eh, tu columna, ¿eh? Sí, sí, bueno, hubo, hay muchas noticias, porque en realidad lo que estamos viviendo son los octavos de final de Indian Wells, estoy viendo hasta las 4 de la mañana mil partidos, así que saqué más o menos lo más destacado, pero hubo algunas noticias, por eso yo te puse un orden, porque hay personajes que aparecieron que estaban esperando, Ajá. y esos, acá está, bueno, acá vemos... Me llegó, eh, quiero agradecer en primer lugar a la gente de prensa de, de que está manejando Roland Garros Jr. Mira cómo nos mandan, Cari, ya hacemos ruido por todos lados, a Javier Lanza, de la Tam de Samba Digital, que me mandó. Bueno, esto les cuento de qué se trata. Ahí verán a un amigo nuestro, el señor Juan Martín del Potro. Así que hace Juan Martín de acá. Bueno, les cuento que se va a hacer un torneo en Sao Paulo. Del 16 al 19 de marzo, en el cual los ganadores van a ir a la cuali de Roland Garros Juniors. Y el embajador, muy bien, y el embajador de este evento va a ser nada menos que Juan Martín del Potro. oh me encantó, eh, del Potro! ¡Te encantó! Ahora quiero hablar del Potro, pero déjame mencionar a los chicos argentinos que van a viajar. Mujeres, Luna Sinali, Sol Ailín y Guidi y de Argentina y de varones Valentín Garay, son los chicos seleccionados, van chicos de Brasil, de Bolivia, de Chile, de, de todos lados, Cari. Entonces van a disputar una plaza en el, eh, para poder este estar este en el cuadro principal de Roland Garros. A mí me alegró mucho el tema que de, de que aparezca Juan Martín eh, en el eh, acá que es un poco lo que hace Gabriela Sabatini no ser embajadora Ajá. que lo hablamos el otro día es y me importante. parece que es, es un referente muy importante para los chicos para la gente del de tenis eh, poder eh, verlo Juan Martín, no jugando en una cancha porque bueno, sabemos que tiene la lesión por ahí de no, nada pero desde otro punto me pareció y me dio muchísima alegría el hecho que, que aparezca, porque esto es lo que necesita hacer. Mira, el otro día estuve hablando con eh, Guillermo Salatino, con el periodista, Ajá. que es muy amigo de, de Gabriela Sabatini, y lo que me decía eh, algo... Muy, muy acertado. Me dice, a mí me gustaría, como tiene más mucha llegada con Gabriela, que habrá con Gabriela, para que Gabriela hable con Juan Martín. Y Juan Martín no haga estos eventos, haga muchos más de estos eventos, porque lo va a ayudar. Entonces decíamos, bueno, pero yo decía, hace un año que se retiró Juan, o sea, es como que tiene que procesar, ¿no? Porque toda una persona que de chico juega al tenis a dejar de jugar, un año no es mucho, es poco. Pero bueno, parece que ahí va a ser como intermediario, como que, bueno, nos dio mucha alegría poder verlo en el ámbito que sea, pero que se mantenga en el circuito. Bueno, esto no, no es para menos, es para jugar el Roland Garros Juniors. Tal cual. Bueno, seguimos. Eh, no, no, es importante, la verdad, pero todo lleva su proceso exactamente, bueno eh, ahora pasamos a Diego German bueno, Diego German jugó Indian West ganó la primera ronda, la segunda perdió, sabemos que no es el mejor momento del peque, ya lo venimos eh, siguiendo y hablando un poquito de todo esto y va a jugar un challenger entonces la gente dice, ¿cómo? ¿va a jugar un challenger? Eh, Juan, eh, va? o sea, ¿por qué? te explico, Cari porque está en la categoría Challenger, ATP 250, ATP 500, como focho del mundo, no, pero este es un Challenger VIP que, que se organiza, que es la otra foto. Ahí está, que ahora la vamos a pasar. Ah, ahí te lo paso, ahí te lo paso. Ahí está, que es la otra foto. Ahí está. Así le explicamos, que ese es el Challenger de Arizona Tennis Classic, no es cualquier Challenger, es un Challenger VIP que va a participar, no es que baja de categoría. Va a estar Mateo Berrettini, ahí lo vemos en segundo, a los, a los, a los principales, Mateo Berrettini, Diego Schwartzman, Richard Gasquette, el francés, Alexander Bulbic, eh, Lejeca... Eh, Wessler, eh, Imer y, Rus y Rusubori que es el que, eh, digamos, nos ganó en, en la última Copa Davis que es el que se jugó todo toda la vida en la, en, en la última Bueno, lamentablemente perdimos pero él fue el que obtuvo la mayoría de los puntos así que bueno, lo que sí me alegra es que Diego está mejorando el juego eh, yo creo que a Diego le falta eh, yo creo que tiene todo, Diego Schwarzman, eh, creo que está pasando un proceso en el cual tiene que, no te pasa a veces que tenés como medio un bajón y decís, es, es, quiero hacer esto, no quiero, yo creo que tiene que ir a jugar para divertirse, Ajá, relajarse un poco más, yo creo que va por ahí el punto, no sé yo, no sé porque la interna, como ya te dije, no la conocemos, pueden ser muchos factores, pero no importa, me alegra, ganó primera ronda, Segunda no se pudo, pero uh -huh. bueno, ahora lo vamos a tener como protagonista Este Challenger, que es un Challenger diferente, completamente diferente. Bien, Así vamos que, con bueno, ellas. Eh, vamos con Diego, vamos con ellas. Bueno, yo quise hablar un poco de estas chicas. Eh, estamos hablando de Roland Garros. Eh, ay, perdón, me está sonando un celular, lo tengo lejos. Eh, me están sonando de Roland Garros es el, el potro perfecto, que perdón, te está Rodríguez, llamando eh, te está llamando el potro ay del el, potro. encima no lo veo Vindian <risa> Wells este, y bueno, hoy se va a jugar este partido estamos en instancia de octavo de final y quise sacar el más destacado de las chicas, de quien hablo de Emma Raducanu, que es la que está a la izquierda y a la derecha, la número uno del mundo, Iga Esbiontech bueno, la historia de Emma Raducanu no sé si lo tratamos mucho acá porque hay gente que sabe mucho de tenis y para el que no sabe le contamos que Emma en el 2019 ella empezó como profesional en 2018 más o menos siempre jugó juniors en el 2019 juega la Quali del Abierto de Estados Unidos y desde la Quali salió campeona en el 2019. Ahora después de ahí fue un Frozen porque lo único que obtuvo eh, fue, eh, como es una chica muy bonita realmente, muy fotogénica, fue contratada por po marcas como Porsche, Dior... Cargaría. Impresionante. Este, impresionante. ¿Vos sabés cómo la, eh, las, las marcas más de millonarios, no sé cómo explicarte, excéntricas, la buscan a Raducanu? Bueno, Nike tiene a Nike, no, obviamente. Entonces, bueno, Emma viene. Después, ¿viste? Cuando eh, ganó, el abierto, eso fue toda una locura cuando ganó el Abierto de los Estados Unidos en el 2019 y después le costó remontar. Bueno, Ajá. hoy le toca un partido importante después de todo esto, porque tiene que jugar con Iga Swiatek, que es la número uno del mundo. Así que les recomiendo ver este partido, que dentro de los octavos de final me pareció que era el más destacado de todos, el más destacado. Pueden, Así que bueno, no, no se lo pierdan. Después vamos a poner eh, los resultados, así que bueno, pasamos. Bueno, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz también está en Indian Wells, anoche ganó, va, va, eh, va a jugar eh, los octavos de final. Eh, Carlitos, recuerdan que no sabía si jugaba porque había tenido una lesión eh, o una molestia en... Eh, cuando fue la final de Río, que la pierde con Cameron Norrie, o sea, hace Buenos Aires, sale campeón con que la final con Norrie, después vuelven a jugar la final en Río, pierde Carlitos y tiene no, la, la molestia, no fue excusa, perdió porque Norrie ha jugado muy bien, lo superó a Carlos, pero bueno, finalmente. Estaba en duda, en el último programa yo dije, no estamos seguros si está confirmado Alcaraz. Yokovic ya no, Rafa se había bajado, Luis se habían bajado, pero no, finalmente llegó, entrenó y hoy se encuentra en octavo de final. Así que así que bueno, hoy juega Carlos Alcaraz y lo vamos a seguir, que es el campeón de la Argentina Open 2023, que lo vimos hace poco, que le hemos preguntado y que hemos tenido tantas novedades. Buenísimo. Bueno, se viene Argentina. Bueno, ah. ¿Esto, Argentina? ¿Qué es acaba... esto? Recién salido del horno. Recién salido del horno. Esto es la Billie King Cup. Es la selección argentina de tenis que me mandó recién, recién, recién, eh, porque Mercedes Paz, la capitana, asignó al equipo que va a viajar a Colombia este, del 11 al 15 de abril. Se va a jugar en el tenis-golf de Cúcuta, Colombia, y está designada Nadia Podorozka. Que está 108 del mundo. Lourdes Carles, 153 del mundo. Julia Herrera, 266 del mundo. Y van a debutar Martina Capurro, Tau, Tau, Taborda y eh, Berta Bonardi. A, a, a Martina la conozco, divina. Este, conozco a todas las chicas. Pero bueno, van a formar parte de la selección argentina. Esto es lo que se juega son los playoffs. Eh, se juegan varios países, van a jugar, un se llama un round robin, que juegan un todo contra todas, y de cada zona van a salir dos equipos que van a jugar la semifinal y la final para poder clasificar y ascender a la zona. Así que, bueno, estaremos alentando a las chicas eh, a, a través de una transmisión del 11 al 15 de abril. Así que, bueno, vamos las chicas, vamos a Argentina. Vamos. Hay que estar siempre... Ahí adelante. Vamos, Así que vamos. bueno, Cari, eh, si querés, eh, lo que quería leer, que hace mucho que no leemos, si estás de acuerdo, Dale. es eh, la, los 10 primeros lugares del ranking ATP, porque hace un montón que no lo hablamos, ATP sí. WTA. Dale. Bueno, el ranking de hombres es esta Ah, perdón. Ahí está. El sí, ranking sí. de hombres está: primero, Nova Djokovic, segundo, Carlos Alcaraz, tercero, Estefano Sisi Paz, cuarto, Casper Ruth, cinco, Taylor C Fritz, perdón. Eh, Taylor Fritz, eh, sexto Daniel Medvedev, eh, séptimo André Roulev, octavo Holger Rund, noveno Rafael Nadal y décimo eh, Félix Auger aliassime Y ahora vamos a las chicas. Primer lugar para Igas Swiatek, segundo para Arina Zabalenka, que juega hoy también Zabalenca. Ojo, eh, gran partido. Después Oncha Bern, eh, tercero Carolina Gar Caroline García. Se no, perdóname, Igas Biontech, Zabalenka, Pegula, Javert, Carolín García, Coco Gauff, María Zacari, Daria Casatina, Belinda Bencic y Elena Rivaquina. Eso es como están hoy el tenis internacional, son los top 10 que acabamos eh, de leer. Así que bueno, Cari, eh, eh, vamos a seguir la instancia de octavos de final en Indian Wells. No quedó ningún argentino, lamentablemente, porque perdié, no solo perdió Diego, sino que perdió Baez, perdió Transerúndolo. Bueno, no pudimos, pero bueno, se está poniendo lindo el torneo y vamos a ver quién va a ser ganador de este máster. Y bueno, y le recomiendan, se están transmitiendo por Star Plus o por... Uh -huh por cable, así que pueden ver los, los, y vamos a estar dando algunos resultados también por las, por la fanpage. Así que bueno, esto fue un resumen de todo lo que pasó en estos días que no nos vimos, y obviamente el martes que viene voy a venir con muchas noticias más. Tal cual, como siempre, Andrés, pelota, pelota, raqueta, raqueta. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias, un beso grande para todos, eh, disfruten porque acá seguimos con 40 grados, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, disfruten de la bella Pinamar y le, le deseo le mando un beso grande a nuestros oyentes, a los que nos ven y a todo el equipo y un beso muy grande para vos, Cari, en esta nueva temporada del Mundo del Tenis. Gracias, André, un año más, seguimos sumando. Chau, chau, hasta el próximo martes, como siempre, el Mundo del Tenis acá por Radio Mix.